30 datos curiosos de gatos que probablemente no sabías Número 1 Generalmente los gatos pesan entre 2.5 y 7 kilogramos Pero dependiendo, algunas razas como el Ragdoll y el Coon Pueden sobrepasar entre los 11.3 kilogramos Número 2 Los gatos hacen cerca de 100 sonidos y los perros solo 10 Número 3 Se comunican a través de vocalizaciones y la más común es el maullido Número 4. Obedecen mejor a las mujeres porque perciben mejor los sonidos agudos. Número 5. Un gato de edad adulta solo maulla para comunicarse con los humanos. Número 6. Cada año de vida de un gato equivale a aproximadamente 7 años humano. Número 7. Su esperanza de vida promedio es de 16 años. Número 8. La nariz de los gatos es única en cada uno, de igual manera como las huellas dactilares en los humanos. Número 9. Las gatas son diestras y los gatos son zurdos. Número 10. Las fosas nasales de un gato poseen 19 millones de terminaciones nerviosas, que son muchísimas, ya que el hombre solo posee 5 millones. Número 11. Los gatos se orientan y miden su distancia mediante sus bigotes. Número 12. No tienen papilas gustativas para degustar los alimentos dulces. Número 13. Duermen alrededor de 16 horas. Número 14. El cerebro de un gato tiene más similitud que la de un perro al del ser humano en un 90%. Número 15. Tienen mejor memoria a largo plazo que los perros. En especial si aprenden algo haciéndolo. Número 16. Son capaces de oír sonidos a 64 GHz. Nosotros solo podemos oír máximo sonidos de 20 GHz. Número 17. Cuando un gato frota su cuerpo o su cabeza con alguien o algo es porque está marcando su territorio. Número 18. pasan la mitad de su vida así calándose. Número 19. Los gatos saben cuando se acerca una tormenta. Número 20. Los gatos sudan a través de sus patas. Número 21. Los gatos necesitan una temperatura ambiente mucho más cálida que nosotros. Número 22. Un gato no puede ver directamente debajo de su nariz. Número 23, la mayoría de los gatos no tiene pestañas Número 24, los gatos pueden saltar más de 3 metros de altura Número 25, las muestras de afecto más comunes son frotarse contra un objeto, lamer y ronroñar Número 26. Los machos pueden oler una hembra en celo desde kilómetros para ir hacia ella. Número 27. Los gatos tricolores o de hasta cuatro colores son generalmente hembras. Número 28. Los gatos conservan la energía durmiendo más que cualquier otro animal, especialmente si están más viejitos. Número 29. El ritmo cardíaco de un gato doméstico normalmente ronda entre los 120 y máximo 220 latidos por minuto. Número 30. Poseen cerca de 12 cerdas sensitivas denominadas vibrisas en el labio superior y algunos en las mejillas, sobre los ojos o en el mentón.